Biografía del compositor José A. Morales Fue uno de los más importantes compositores colombianos, además de ser uno de los que más obras ha dejado. Siempre se caracterizó por su elegancia, además de su talento musical. Fue el primer compositor en hacer canción protesta en Colombia, con la canción Ayer me echaron del pueblo. Inició su desarrollo musical en su tierra. Cuando aún era muy joven, se trasladó a Bogotá donde desarrollaría casi en su totalidad su carrera artística. Siempre se caracterizó por su talento musical, sus buenos modales, su fino modo de vestir y su actividad intelectual. En el año de 1935 realizó su primera composición en la capital colombiana, un tango titulado Marta, con el que obtuvo grandes éxitos. Realizó su primera grabación musical en los estudios de sonoluz, con las voces e instrumentos triple de guitarra de Garzón y Collazos, bajo la dirección del maestro Luis Uribe Bueno. Era un sencillo de 78 revoluciones por minuto, Contenía su babuco María Antonia y arunchaitos de Rafael Godoy. grabación con la que logró que el pueblo colombiano lo empezara a reconocer como compositor. Se desempeñó además como director de relaciones públicas de Sonoluz y como comentarista en diversos programas culturales de radio en varias emisoras de la capital colombiana. Murió el 22 de septiembre de 1978 a causa de una afección respiratoria en la clínica del country en la capital colombiana, aunque su cuerpo fue trasladado a socorro por expreso deseo de su parte. Obras. El maestro José Antonio Morales es quizás uno de los más grandes compositores de la música andina colombiana, debido además de la enorme cantidad de piezas que escribió y a su gran cantidad de, de sus obras, son consideradas como verdaderas joyas del folclore andino. José a. Morales tiene una discografía que incluye 213 composiciones, algunas de ellas son Amor imposible mala la mujer María Elena Luz Alba Pescador, Lucero y Río Campesina Santandereana Señora Bucaramanga María Antonia hiedra de amor El corazón de Caña En el silencio Perdón y olvido Doña Rosario Ya se acabaron los machos Recorda de sufrir triplecito Bambuquero La negra mía donde murió mi negra, camino viejo, prefiero no verte, pueblito viejo, socorrito, agudito de mi tierra, amistad, invasión de amor, consigna, cenizas al viento, yo también tuve 20 años, soberbia. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.